Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 1 de octubre, 4 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.